En este vídeo voy a explicarte qué es HTTPS y cómo instalarlo en el dominio de tu web. Para ello vamos a usar Cloudflare, un servicio que utilizan páginas web como Stack Overflow, Medium o Pirate Bay. Soy Diego Castaño, ingeniero web, y hoy vas a aprender por qué es imprescindible el HTTPS y cómo instalarlo gratis paso a paso. Vamos a ver cómo. HTTPS es un protocolo seguro para transferir documentos de hipertexto, es decir, es la versión segura del HTTP. El HTTPS es imprescindible para que un atacante no pueda robar los datos personales de tus usuarios. Además, Google tiene en cuenta que tu sitio sea seguro, por lo que vas a mejorar tu posicionamiento SEO. El problema del HTTPS es que conseguir un certificado de seguridad es muy caro. Por lo tanto, vamos a usar una alternativa gratuita, Cloudflare. Cloudflare es un servicio que hace de intermediario entre nuestros usuarios y el servidor de nombres de dominio. Esto tiene varias funciones. Por un lado va a hacer de caché y va a distribuir los ficheros de tu página web desde servidores que estén más cerca de los usuarios. Y Todo ese tráfico se lo ahorra a tus servidores de hosting. Además, te da un certificado SSL que va a cifrar la comunicación entre tus usuarios y el servidor DNS. Ahora vamos a ver paso a paso cómo instalar Cloudflare en un dominio que acabo de comprar bueno aquí tenéis una página web con un dominio que yo he comprado y como veis funciona perfectamente a no ser que intente entrar con https en ese caso podéis ver que el navegador muestra una pantalla de error esto es porque no he configurado un certificado ssl para cifrar esta comunicación para resolver esto vamos a ir a cloudflare yo ya me he registrado, ya tengo una cuenta con la que he iniciado sesión, pero vosotros tendréis que crear una cuenta si no la tenéis. Una vez iniciéis sesión os va a aparecer una pantalla parecida a esta, le dais a añadir sitio web y aquí tenéis que insertar vuestro dominio. Una vez insertado le dais a comenzar escaneo. Y ahora es muy importante tomarse un vaso pequeño de vino. Yo recomiendo un tempranillo de Navarra, pero cualquier otro vino puede funcionar igual de bien. Mientras tanto, Cloudflare va a seguir escaneando. Bueno, ya una vez eh, nos hemos tomado un vasito de vino y Cloudflare termina de copiar la configuración que tiene el dominio, eh, le vamos a dar al botón que va a aparecer aquí de continuar con la configuración. Nos va a mostrar todo lo que ha copiado, le damos a continuar, seleccionamos el plan gratuito que incluye eh, seguridad básica, Mejora del rendimiento, un certificado de CSL, etcétera. Le damos a continuar. Y aquí nos dice que tenemos que modificar la configuración actual de nuestro dominio. Yo voy a enseñar cómo hacer esto en One on One, que es donde yo he contratado eh, mi dominio, pero en la descripción de este vídeo voy a dejar enlaces que explican cómo hacerlo eh, en otros proveedores, en GoDaddy, en Namecheap, etcétera. En mi caso, tengo que ir al panel de control de One on One, ir a Dominios, después seleccionar el dominio que quiero modificar, darle a Configuración avanzada. En Configuración DNS, seleccionar Editar e ir al apartado que pone Configuración del servidor DNS. Como puedes ver, está bastante escondido. En otros proveedores puede ser más sencillo. Tengo que seleccionar otros servidores DNS y en este campo es donde tengo que pegar eh, estas direcciones que me ha dado Cloudflare. Copio la primera y la pego aquí. Y en este desplegable selecciono mis servidores DNS secundarios. Copio esta segunda dirección, la pego aquí y le damos a guardar. ¿Estamos seguros? Sí. Y bien, ahora tenemos que esperar entre unos minutos y 48 horas. Puede llegar a tardar dos días en funcionar este cambio en los DNS. Así que sobre todo, mantener la calma. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle a me gusta. O si tienes cualquier duda, déjame un comentario aquí abajo y te echaré una mano. Ah, y si quieres aprender algo nuevo cada semana, acuérdate de suscribirte al canal.